Hablábamos hace algunos minutos del Festival Latin Arab, del 3 al 19 eh, de mayo. Eso implica que ya ha comenzado y que tiene unos días más para poder participar de la décima edición del Festival Internacional Latino-Árabe y Latino arab organizado por CineFerti, con la participación de Claxo TV, entre otras organizaciones. Y tenemos al productor, revisador y curador, director artístico de Cine Fértil y de Latin Arab, Cristian Morux. Bienvenida, Cristian. un placer tenerte aquí en el Infoclaxo nuevamente un año más con la participación del Latin Arab, en lo que es realmente un festival que ha marcado la cancha ¿no? culturalmente de unir culturas este, eh, en una lógica regional que permita hablar de la vida de la gente a través del cine en este caso. Cristian, ¿cómo estás tú? Hola Gustavo, ¿Cómo, ¿cómo estás? La verdad que muy, muy emocionado, muy conmovido eh, con lo que fue mmm, la apertura del festival ayer, fue muy, muy, muy movilizador, eh, no solo por volver a las salas, una sala llena, repleta de gente con muchas ganas de, de encontrarse, de ver cine, de ver cine en salas, con la presencia de los directores de la película, Gaza Monamur, eh, sino, bueno, también por eh, una primera instancia de, de homenaje que realizamos a Edgardo Pipo aljuri, Al quien fue mm, mi, mi socio, mi, mi hermano de la vida también, con quien trabajamos durante 12 años eh, haciendo el festival desde sus comienzos. Eh, y que lamentablemente tuvimos que... Eh, seguimos lamentando su pérdida, eh, eh, su fallecimiento el año pasado y, y este es el primer festival que hacemos, que hacemos sin él el festival está enteramente dedicado a él, es un, es un homenaje que le hacemos sentimos que la mejor manera de homenajearlo es continuar su, su trabajo eh, eh, seguir sosteniendo sus su banderas, su, su visión y la misión que nos habíamos planteado con el festival eh, así que como te decía, la verdad que fue muy, muy conmovedor, estamos muy movilizados, y, pero bueno, muy entusiasmados también con, con, con esta décima edición, no, no, no es poco por sostener un festival a lo largo de 10 años. Eh, y, y como te decía, poder hacerlo presencialmente, de nuevo, y también eh, cumpliendo un objetivo muy ambicioso que nos habíamos propuesto con Pipo el año pasado, eh, cuando empezábamos juntos a, a pensar esta décima edición, de poder ampliar el alcance del festival, eh, haciendo que el festival llegue eh, no solo a todo el país, eh, a todo el interior de, de la Argentina, eh, a través de las actividades virtuales, eh, sino también eh, a otros países de nuestra región, países vecinos como son Chile y como son Brasil, con actividades presenciales y virtuales en estos dos países, en, en Chile, en Santiago de Chile, en un espacio de referencia que es el Centro Arte Alameda y para todo el territorio chileno en Alameda TV y en Brasil, en la ciudad de Niterói, en el Centro Cultural Chambeiro. Eh, era bueno, eso, algo que... ¿sí? que, que en un primer momento parecía muy ambicioso, lo es, pero, pero bueno, vamos camino y, y la ambición sigue siendo hacer que el festival pueda llegar cada vez más a más gente, eh, mm. y hacia eso vamos. Eh, a ver, en este sentido, en primer lugar, Cristian, nuestro sincero homenaje a Pipo, este, que, que realmente con, con su gran energía para llevar adelante estos proyectos, pero también con su mirada enorme de, de profundidad también desde lo académico, para uh -huh. entender la, la dimensión de lo que implicaba poner en eje la cultura, y que realmente había, habían hecho, bueno, junto a ti, un gran desarrollo de un festival que no solamente estaba situado en, en lo estético de lo cultural y de, la, de los films, sino en pensar en lo transformador que era acercar, comunidades, sociedades y el pensamiento, pensamientos diversos, evidentemente, así que nuestro profundo homenaje a Hernando Pipo Bechara, que, que realmente eh, el, el afecto se mantiene inamovible en todo este tiempo y sabemos que está muy bien representado en esto que están haciendo al día de hoy. Cristian, ¿cuáles son las novedades del festival? Siempre imagino que la pregunta más habitual es ¿qué veo? ¿dónde lo veo? ¿cuáles son las películas? que posiblemente me van a llamar la atención muy especialmente, pero yo sin ponerte en un compromiso, porque entiendo que todos los materiales son muy valiosos, ¿cuál es un poco el matiz de esta edición número 10? Bueno, a ver, para, para empezar, algo que te contaba antes, lo de la internacionalización del festival, eso es, creo, la, la novedad más, eh, eh, más importante que tiene el festival este año, en términos de programación, eh, hay una novedad que que viene desde el 2020, pero no sé si todo el mundo, o quizás hubo, hay parte del público que no, no siguió el festival en 2020 y conoce lo que era la estructura anterior, a partir de 2020 dimos un paso muy importante hacia adelante, entiendo, eh, con la incorporación de cine latinoamericano también, con las competencias de largometrajes latinoamericanos y de cortometrajes la, eh, latinoamericanos, funcionando un poco en espejo, con las competencias de largos árabes y las competencias de cortos árabes, eh, en el, con el afán de establecer al festival como no solo una puerta de acceso para el cine árabe hacia la región latinoamericana, sino también como una vidriera para el cine latinoamericano hacia los países árabes, con, con la, la influencia también y la llegada que tiene el árabe en los países árabes a través de distintos socios eh, mediáticos, pero también eh, compradores y distribuidores de películas que empiezan a interesarse, que este año ponen premios de adquisición en el festival eh, y que le va a dar a la oportunidad a algunas de las películas del festival también a circular en los países árabes. Eh, es un poco ese espíritu sur-sur eh, del festival, de generar un, un ida y vuelta en, en términos eh, de simetría y de, y de igualdad y... Eh, y creemos que eso fue un paso y seguimos dando un paso muy, muy importante en, en, en esa dirección con la competencia de, de largos latinoamericanos. Que algunas perlas, si quieren, para de, de, de esta Me parece genial. Ahí es, está, eh, di... saquen saque lápiz y papel, pónganse a anotar <risas> y de esa manera pueden participar. De los largos árabes les puedo nombrar... Eh, Death of Aversion and the Sin of uh, Not Living es un largometraje uh -huh. libanés que creo que puede interpelar mucho a los públicos latinoamericanos. Eh, toca un tema que, que creo que eh, emerge y sale a la luz cada vez más, y con, la, con los procesos de deconstrucción que, que, que vamos viviendo, de construcción de ciertos rituales patriarcales, como en este caso, eh, el, el, ese suerte de rito de. De, de tener la primera experiencia sexual eh, pagando por ella, y, y bien, y es un, un relato muy interesante, muy original en cuanto a los cambios de punto de vista constantemente, no solo entre los distintos protagonistas, sino eh, por momentos eh, inter haciéndonos interiorizarnos en la conciencia de distintos personajes que podrían ser extras, pa simplemente pasando por ahí, y la película se va tomando el trabajo de eh, introducirnos en la conciencia de personajes muy distintos, también mostrando un poco la, la enorme diversidad que existe en un país como, como el Líbano. Eh, Black Medusa, una especie de neo-noir eh, tunecino, estéticamente eh, muy interesante en blanco y negro, y también con, es... es muy interesante como, como, bueno, hemos dado con una selección curada por María Jesús Santangelo, nuestra directora artística, eh, en donde podemos encontrar películas que nos interpelan y que eh, tienen que ver con mucho de lo que está sucediendo no solo en América Latina, sino en los países árabes en cuanto a, a ciertos procesos de, eh, de lo que hablábamos, de de deconstrucción, de los estereotipos de género, eh, y este, esta película también estamos es un, un rol femenino muy poderoso, eh, y creo que también es una, una película que va a dar mucho que hablar, y para la, los largos latinoamericanos, les diría que vayan a ver eh, un largometraje de una directora muy joven que se llama Sol... Eh, Berrueso, Pichón, Rivere, es su segunda película, su primera película se llama Mamá, Mamá, Mamá, la que tenemos acá se llama Nuestros días más felices, es una película que, que combina elementos surrealistas y fantásticos eh, en, en un ámbito casi, y tam, que va oscilando entre el encierro y la apertura en una casa y el mar, eh, es, una, es una mujer mayor que de repente se, se despierta y y es una niña, eh, y, y, y a partir de ahí, de esa premisa, nos va llevando a lugares realmente muy, muy inesperados, y, y también una película que vale mucho la pena. Y como un documental, para nombrarles algún documental, para, para los adeptos al género, un largometraje de un director que para nosotros es... Eh, alguien a quien admiramos mucho y que ya tuvo pasos uh -huh. por el festival, como es Martín Solá, director de Handam, película que tuvo su paso por el, en el 2014 por el festival, es parte de una trilogía, Handam es la primer película de esa trilogía, trilogía eh, toda rodada en países en donde eh, la libertad de sus habitantes eh, está está en, en peligro, o, o muy amenazada, o como es el caso de Palestina, la segunda rodada en Chechenia, la familia Chechena, y esta última, que se llama Metok eh, rodada en el Tíbet, eh, y es una, un híbrido entre el documental y la ficción, y con una fotografía de Gustavo Schiafino, que es para ver en una sala grande, eh, uh -huh. una, una sala de cine con, con pantalla grande y con un buen sonido, eh, realmente es, es, es absolutamente imperdible. Los cortometrajes, como son sesiones de muchos cortometrajes, les diría que vengan a ver al menos una sesión tanto para los largos, los cortos latinoamericanos como los árabes, de alguna manera con una sesión de cortometrajes donde puedes encontrar cortos de Palestina, del Líbano, de Marruecos, en 90 minutos haces un recorrido, un viaje por el mundo, que, que también es una, una experiencia en sí misma. Y para cerrar, eh, una sección que es muy importante para nosotros este año, que es una celebración de nuestros 10 años, es una autorretrospectiva que se llama 10 años de Árabe con películas que fueron premiadas o tuvieron algún paso icónico por el festival, también tiene, tiene grandes, grandes títulos. Cristian, increíble porque estamos viendo una programación realmente muy variada y muy importante que da la posibilidad de eh, realmente disfrutar de muchas cosas. Por ahí nos falta, como para cerrar este, este encuentro y esta entrevista, ¿cuáles son los puntos claves entonces? Claxo.tv sabemos que es uno de los espacios. ¿En qué otros lugares vamos a poder encontrar estos materiales, digo tanto de manera presencial como virtual en base a lo que nos comentabas? Bien, nuestras sedes son el Centro Cultural Kirchner, la manzana de las luces y la universidad del cine estas tres sedes son con entrada libre y gratuita también tenemos y principalmente los largometrajes de competencia las ficciones eminentemente de competencia están en cinépolis recoleta con una entrada de 700 pesos y también de 600 si no me equivoco para para jubilados y estudiantes y para verlo o de manera online para todo el territorio argentino en la plataforma Vivamos Cultura. En Chile, presencial en el Centro Arte Alameda y virtual en Centro Arte Alameda TV y en la ciudad de Niterói, en Brasil, en el Centro Cultural Llambeiro. Impresionante, súper, súper completo, realmente muchísima posibilidad, nos alegramos enormemente de que nuevamente tener la posibilidad de formar parte desde Claxo TV de este festival y la felicitación enorme, Cristian, porque sabemos del enorme esfuerzo que implica eh, rearmar y rearmarse eh, después de la, la partida de Pipo, que solamente es solamente física, porque entiendo que, que su energía y motivación continúa dándoles todo lo necesario para poder hacer eh, un festival de, de, de esta dimensión. Y aparte con un detalle, Cristian, sabemos que eh, de alguna manera van a formar parte del Festival de Cine de Claxo en la novena conferencia, seguramente con, por lo menos con una película, así que eh, también es una forma de adelantar lo que va a suceder en junio aquí en, en México, en Luna. Así que gracias por este encuentro y nuevamente las felicitaciones del caso por, por el festival en esta nueva edición. Muchas gracias Gustavo, muchas gracias a todos en Claxo, estamos muy felices de un año más estar también eh, dentro de, del espacio, así que los invitamos a todos a vivir el festival hasta el 19 de mayo y, y nos estamos viendo también en, en la conferencia, así que un gran abrazo para todos y todas. Cristian Morux, el responsable de llevar adelante este gran festival en su décima edición, un festival que ya se latinoamericaniza y que nos pone tremendamente contentos por lo que significa eso y por el impacto que va a tener.